Hola, buscadores. La frase de esta semana, el mayor logro es ser tú mismo en un mundo que continuamente trata de convertirte en otra cosa. Me parece que es obvio, ¿verdad? Sí, la sociedad no quiere que seas tú mismo. No le interesa que nadie sea como él mismo. La sociedad y no lo cojáis como una conspiración, porque no es así. Por propia definición, la sociedad necesita ser homogénea para poder gestionarse, de alguna manera, o muy homogénea. Por lo tanto, desde siempre se ha intentado, por parte de los poderes sociales, que todos seamos no iguales, porque eso es imposible, pero sí lo más iguales posibles. Por lo tanto, no va a ayudar... La sociedad en general y todos los que apoyan la sociedad, lógicamente, desde tus padres a los educadores, todo el mundo, pues no van a apoyar que tú seas pues, la nota discordante, que seas diferente de los demás. Por lo tanto, siempre están int intentando convertirte en otra cosa diferente de lo que tú eres. A ver, podría ser, alguna persona habrá, que coincide su manera de ser con lo que busca la sociedad, claro. Hay de todo, por lo tanto, esto está bien. pero mmm, son los menos, tantos miles de millones que somos en el mundo, la verdad, la mayoría, somos diferentes de lo que espera la sociedad de nosotros y de ahí toda la presión social para intentar eh, educarte y que seas de esa manera fácil de controlar, de gobernar y de manejar por parte de los poderes sociales. Por lo tanto, es un verdadero logro mantenerte siendo tú mismo, sobre todo porque de pequeño raramente podemos. Cuando somos pequeños, somos influenciables, dependemos del todo de nuestros padres, nuestros cuidadores, de los educadores que quieras o no nos influencian muchísimo y entre unos y otros nos adaptan a lo que es la sociedad, pero si somos algo rebeldes. Podemos mantenernos mínimamente diferentes. Y sobre todo, a la que entras en el camino del crecimiento personal, realmente tienes que empezar a plantearte muchas cosas. Y una de ellas es ¿qué soy yo? ¿Qué y quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero yo de verdad? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no puedo aceptar? Etcétera. Tienes que replantearte muchas cosas. Y ahí es donde tendrás que luchar, quieras o no, con tu entorno. El entorno familiar, el entorno laboral, el entorno social presionan, quieras o no, para que seas homogéneo, ¿vale? Y que por lo tanto tus aristas, tus cosas diferentes, te las quedes para ti. Ya te dicen, no, no, tú puedes ser como, como tú quieras, pero sin enseñarlo, sin mostrarlo, sin molestar a nadie. Y entonces, cuando tú quieres mostrarte tal como eres tú, va a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Y es un gran logro conseguirlo. Yo en muchos vídeos os, os he insistido, sé tú mismo, sé auténtico. Y no era porque fuera fácil. Ya os he dicho muchas veces, de fácil no tiene nada. Ahora lo estoy corroborando, ¿no? No tiene nada de fácil, pero vale la pena. Y no solo vale la pena, es que es el único verdadero camino evolutivo. La evolución no pasa por hacer lo que hace todo el mundo, pasa por buscar en tu corazón, en tu interior, de verdad, cuidado, que tampoco pasa necesariamente, puede ser necesario a veces, pero quiero decir que no es que tenga que ser así, por hacer lo contrario que dice la sociedad. Porque más de una vez lo que hacemos es por rebeldía, tú me dices esto, yo hago lo otro. No, no. Hay cosas que dice la sociedad que son bastante correctas, claro, al igual que hay muchas de incorrectas, también hay muchas de correctas. No, no, no, tienes que buscar lo que tú crees de verdad, que coincide con la sociedad, pues bien, mejor para la sociedad. Que no coincide, pues peor para la sociedad, pero tú tienes que ser tú, auténtico. Y os aseguro, vale la pena y es el único camino verdaderamente espiritual. Todos los caminos. Todos, y por ahí pasan prácticamente todas las religiones actuales. ¿eh? Que lo que te dicen es lo que tienes que hacer, los dogmas, sea católico, musulmán, budista o lo que sea. Cuando te dicen lo que tienes que hacer y tú lo haces porque ellos lo dicen, no porque tú auténticamente quieres eso, sino porque bueno, te parece bien, crees en eso, etcétera, eso no es un camino espiritual, es un camino de zombie. Punto. Bien, comentarios. Si tenéis preguntas, dudas, en los comentarios del vídeo, me lo podéis preguntar. Nos vemos en el siguiente vídeo.